La historia del juego de Fortnite se ha vuelto más compleja de lo que realmente todo el mundo se esperaba Muchos secretos han sido ocultados y han sido también revelados en el tráiler oficial de esta temporada Muchos secretos que sabemos que van a estar llegando al juego y además vamos a poder verlos en primera persona Así que en el vídeo de hoy vamos a estar cubriendo toda esa información y chicos, os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo porque os va a interesar muchísimo. Además, vamos a enseñar el nuevo tráiler de la inundación de Slurpy Swamp. Obviamente se trata de un fan pero quiero que le prestéis muchísima atención porque vale muchísimo la pena. Así que chavales, para entenderlo todo a la perfección vais a tener que prestar muchísima atención porque esto se va a poner muy interesante y empezamos ya de ya. Así que lo primero que tenemos que entender sobre todo es que chicos ya sabéis que se filtran los primeros síntomas de lo que vaya a estar sucediendo en el juego en los trailers cinemáticos que se van publicando Y como es lógico sabemos que hay un gran conflicto entre dos bandos rivales, dos bandos que se han presentado como en esta temporada y en este capítulo los protagonistas del nuevo evento que vaya a estar sucediendo esta temporada Lógicamente se trata de espectro y de sombras Ya sabéis que las comparaciones no son muy buenas Pero chicos, se trata de algo muy parecido a la empresa de Alter Ego Con la empresa de Ego del capítulo 1 Así que chicos, lo que está por llegar a esta temporada es algo muy interesante Y además va a traer muchísimas recompensas para todos los jugadores En primer lugar, ya sabéis que tenéis en las skins del pase de batalla Algo totalmente gratuito, Así que si elegéis el bando que más os guste vais a poder desbloquear, por ejemplo, las skins del pase de batalla con el aspecto del de bando protagonista que vosotros creéis que vaya a ganar. Así que sabiendo que tenemos puntos de interés en la isla, puntos realmente muy importantes que probablemente sean muy clave a la hora de la historia del tiempo de esta temporada, queremos también averiguar por qué son estos los agentes que estamos viendo ahora mismo en la isla y podemos matarlos Quién sabe, quizás sea el público el que escoja lo que vaya a suceder en el juego Con una mayoría dentro de las elecciones que estamos escogiendo Si queremos formar parte de un bando o del otro ¿Y tú de qué bando eres? Quiero que lo comentes debajo en la sección de los comentarios Desde la última actualización hemos visto un gran desastre que ha llegado a la isla Un desastre que nos hace sospechar de dos cosas que os voy a explicar ahora Unos sucesos que realmente dan que pensar que alguien está detrás de todo esto Y sus planes son realmente malvados Y es que pensar chicos que en la plataforma ha sucedido algo Escalofriante Pensar que ahora mismo las aguas del juego Están empezando a contaminarse Tal y como ya predijimos al principio de la temporada Tal y como predijimos justo cuando Las primeras teorías salían a la luz No fallamos en eso Las aguas del juego van a acabar totalmente contaminadas Por algún tipo de sustancia Que está siendo extraída de la planta De energía acuática Así que una vez llegado a todo esto, la gente ha empezado a creer que todos los jugadores del juego de Fortnite están opinando más o menos lo mismo. Y es que podía estar pasando algo muy parecido a lo que trajo el rey de la tormenta una vez con la nevada, pero ahora... Podría estar sucediendo con el agua océano del juego. Lógicamente, Epic Games selecciona una de las partes del mapa del juego para que la historia del tiempo suceda alrededor de ese lugar en específico. Y sabemos que en esta ocasión se trata de Slurpee Swamps. Es la ubicación... Desde luego con más historia que va a estar sucediendo esta temporada. Y si no me lo creéis y si no creéis al Tito Neox, quiero que simplemente esperéis. Tal y como por ejemplo en anteriores temporadas fueron clave las ubicaciones de la roca, es decir, del meteorito, o por ejemplo del de lanzamiento del cohete. Y es que literalmente el evento empezó en ese lugar y terminó literalmente en el mismo lugar. Así que lo más probable es que chicos, esta temporada veamos un gran evento dentro de Slurpee Swamps Y solo hay dos posibilidades Una, la gran inundación que puede estar sucediendo en la isla O dos... Que las aguas contaminadas hagan crecer algún tipo de bestia que todavía desconocemos. Y es que todo lo nuevo que está sucediendo en el mapa está sucediendo alrededor de este lugar en concreto. Justo alrededor de Slurpee Swamps. Así que siendo la plataforma la ubicación más cercana a Slurpee Swamps y que algo le haya sucedido... Creo chicos que no andamos muy lejos si pensamos que el evento final de esta temporada... Va a estar sucediendo justo aquí, en esta ubicación. En primer lugar, quiero que sepáis que este puente que estáis viendo en pantalla... Como bien sabéis, los Reals de la Neox Army ya hablamos de esto en un vídeo anterior, pero para los más despistados... Ojo al dato porque nos voy a informar de todas formas. Hasta hace poco por debajo de ese puente podíamos atravesar y se podía caminar libremente. Es decir, podías atravesar lo que es el puente por debajo sin ningún tipo de problema. Pero Epic Games ha decidido desde la última actualización bloquear. Ha bloqueado el puente de tal forma que ahora un gran muro de piedra... ...se ocupa de que nadie pueda atravesarlo. Así que este también fue uno de los primeros cambios que vimos en esta actualización... ...y que la gente más ha hablado de ello. ¿A vosotros os ha afectado realmente en algo que hayan puesto un muro justo ahí? ¿Realmente os disgusta o os gusta? Quiero saberlo y quiero que lo comentéis. Y es que Squirting Dog dentro de Twitter puso una teoría... ...que realmente tiene muchísimo valor y quiero que la escuchéis... Os la voy a traducir directamente al español para que la entendáis. Tiempo de teorías con Squating Dog. ¿Qué pensáis acerca de que Epic Games haya bloqueado este puente la última semana? ¿Creéis que ha sido un ajuste totalmente aleatorio? ¡No! ¿Y qué si tenemos un desastre mayor por venir a la isla? Y además, por esa dirección, este ajuste podría estar siendo... La dirección que Fortnite quiere que tome acerca del agua que podría estar llegando al juego. O bien como muro de contención o quién sabe. Muy pronto lo veremos en los próximos trailers o en el evento que vaya a suceder muy pronto. Y es que de momento no tenemos tampoco gran información acerca de las dos sustancias que están rodeando al mapa de Fortnite. En primer lugar tenemos el líquido azul de Slurpy Swamps. Que lógicamente sabemos que lo único que hasta ahora se sabe es que puede recuperar escudo gracias a ello, pero no se sabe realmente por qué ha sido creado y con qué finalidad, por lo menos, hasta el momento. En segundo lugar tenemos el líquido de las plataformas de la central, un líquido que, según las teorías dicen, proviene de la energía del cubo Kevin, pero ¿con qué finalidad ha sido creado? Quiero mostraros que la gente del caos también tiene algo que ver con todo esto y el porqué de la imagen que se filtró hace muchísimo tiempo donde sale la gente del caos observando múltiples pantallas y parece que se está encargando de vigilarlo todo al completo. Y es que, como bien veis, en primer lugar está encargándose de vigilar muchas skins de la isla. Las skins que quizás son las protagonistas de esta temporada. Uno de los planes secretos de la gente del caos sabemos que es crear mutantes o variantes simplemente de skins con un toque de Slurp Juice. Es decir, de líquido de Slurp. Así que según cuentan todas las teorías, todo apunta a que un gran... Evento va a estar sucediendo justo aquí, en Slurpy Swamps, una ubicación realmente muy importante para esta temporada. ¿Creéis que eso podría estar sucediendo? Tenemos pruebas y tenemos una gran teoría. Si este vídeo llega a 5.000 likes en menos de 24 horas, mañana tenéis el vídeo. Queda en vuestras manos. Un besito a todos y me despido de vosotros ya por hoy. Os recuerdo que podéis utilizar el código MRDNEOX en la tienda de Fortnite si os mola el contenido... Y podéis apoyar al canal suscribiéndose y activando la campanita, hermano, que es muy, muy gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y ¡chao!